Hola a todos, yo soy Looking. En esta ocasión comenzaré a subir los tutoriales que prometí en el video de los trucos de Roku TV. Como a todos nos gusta personalizar nuestros dispositivos y queremos que se vean lo mejor posible, comenzaré con enseñarles a instalar nuevos temas los cuales van a darle un toque nuevo de color a sus menús esto hará más agradable la experiencia de usar el sistema pero antes te invito a suscribirte para que youtube te notifique los nuevos trucos que voy a publicar vamos con la intro la instalación es muy fácil Solo tienes que encender tu dispositivo y situarte en la pantalla de inicio, presionando la tecla de la casita en tu control. Después seleccionar con el botón OK la opción Inicio y desplazarte por los iconos hasta encontrar la opción Agregar canales y selecciónala, haciendo esto se abrirá la tienda de los canales y acto seguido tendrás que desplazarte hacia abajo hasta encontrar la opción temas, la cual deberás seleccionar y se abrirá ese apartado, allí podrás encontrar una buena variedad de temas en distintos colores y temáticas, selecciona el que más llame tu atención con el botón OK Después abrirá una pantalla nueva donde podrás ver las capturas de pantalla del tema y hacerte una idea de la apariencia final que tendrá tu pantalla de inicio. Si te gusta el resultado, puedes seleccionar la opción Añadir canal y procederá a instalarse. Y para configurarlo, basta con seleccionar la opción Establecer como fondo de pantalla. O si quieres eliminarlo, solo selecciona la opción Eliminar fondo de pantalla. Ahora bien, si tu dispositivo cuenta con poca memoria interna, te recomiendo solo descargar algunos cuantos e ir eliminando los que no te gusten, para que no te ocupen espacio de memoria. Y con eso has aprendido a instalar un tema en tu dispositivo Roku. Recuerda, yo soy Looking. hasta la próxima.